Hola, en este video voy a mostrar cómo funciona el punto de venta de boletas fácil Para eso nos vamos a punto de venta y hacemos clic en boletas fácil ya, Acá el punto de venta, eh, lo único que pide, como pueden ver, es el monto total con IVA O sea, el monto bruto, el monto total de la boleta Este punto genera una boleta no nominativa con solamente un ítem eh, que tiene el total de la venta Esto es, puede ser varios muchos casos Donde quieras generar solamente la boleta eh, no nominativa y de manera muy rápida por 5 mil pesos hacemos clic en pagar tal como en la otra opción eso genera el documento verdadero inmediatamente y ahí podemos ver que está la eh, boleta generada en, en pdf en este caso se generó en un formato de papel continuo de 57 milímetros eh, podemos agrandarla a ver cómo está generada y aquí ya obviamente puede ser impresa directamente eh, qué pasa si no quieren ese formato por defecto bueno lo que pueden hacer es eh, volvemos a la configuración de la empresa vamos a modificar empresa y acá en la sección de eh, post allí pueden cambiar cuál es el formato de papel que es por defecto que quieren al hacer que en pagar ya tienen para elegir las opciones normales que son a carta o los formatos de papel continuo y eso es todo, de esa forma pueden generar fácilmente eh, una boleta no nominativa solamente a partir del monto total